Lo que permite ese sí, es no solo lo curricular, lo podés, lo podés vincular con el arte, con el movimiento, con el cuerpo, es, eso es bellísimo. El cuerpo no entra a las escuelas, es increíble, está como escindido, entra la, entra la cabeza y la razón y el cuerpo queda escindido, es espantoso. Este, y si la ESI no pasa por el cuerpo, si no nos, no nos atraviesa, si no lo sentimos, termina siendo una cantidad de, de discurso políticamente correcto. Yo creo que por eso es también los vaivenes de la ESI, porque ha tenido sus vaivenes. Igualmente es una ley nueva, si se quiere es una ley de adolescente, tiene 15 años, o sea que todavía adolece. Eh, cuesta muchísimo que las políticas públicas se simplemente Cuesta muchísimo. Y es, es, una, es una nueva, nos parece, pero son siglos de silencio. No la podés poner a la ESI como algo estanco, porque la vida es dinámica, la sociedad es dinámica. Aparte, no es un, no es un contenido que se tiene que bajar así como ya eh, formateado y solo eso. Eh, interviene la dinámica de, de, de quienes integran esa escuela, de qué de necesita ese, ese, ese alumnado. Yo creo que se va haciendo. Tiene una base, pero también que, tiene que crecer y tiene que modificarse. No tiene techo. Para mí la ESI no tiene techo. La sociedad es muy dinámica. Tenemos que empezar a entender eso. Y no puede ser otra cuestión que yo a veces me quejaba. Está la vida, la vida, la vida cotidiana de cualquier persona. Paréntesis escuela, paréntesis vida. O sea, era como que la escuela siempre estaba dentro de un paréntesis. Si quieren ese paréntesis, pongan, no sé, busquen otro, otro simbolismo. Puede ser como un como un receptáculo cerrado, yo lo pongo como que la escuela estaba dentro de la, de, del paréntesis de la vida. Ahora sí aparecen, ¿por qué? Porque bueno, cambió la sociedad, etcétera, etcétera. Pero aparecen y el docente y la escuela lo toman como cuestiones que movilizan. ¿Por qué? Porque siempre estuvo cerrada la escuela. La ESI la abre. La ESI te da esa posibilidad. Es lo más humano, por lo menos para mí, que sea este, que sea este, no solo elaborado desde, desde la teoría, sino lo que, de lo que se puede implementar en, en cualquier en esta institución escolar. Es lo más, para mí, es lo más humano.